¡Hola chavales! Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars. En el vídeo de hoy vamos a jugar con el coche taladradora Nuevo coche épico de Crash of Cars, El cual tiene una habilidad especial, única Perfora bajo tierra durante 5 segundos Subo este increíble coche para que vosotros lo podáis ver A cambio me gustaría dejarseis un gigantesco like en el vídeo Os voy a dejar con una partidaza que yo me eché ahora. Así que suscribiros. Darle a la campanita. Porque pronto nuevo vídeo de Crash of Cards. Y no quieres perdértelo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga chicos. Hasta la próxima. Darle like. 으아! <웃음> you <laughs>